Otro tema es la corrección de informes del HCCnet. ¿Qué quiere decir esto? Básicamente, eh, cuando necesitamos anular un informe que está publicado en HCCnet, por ejemplo, un electro que hemos subido, una espirometría, un informe del a hay una manera de poderlo eliminar de la publicación. ¿Por qué? Pues porque nos hemos equivocado, lo hemos puesto a nombre de otro zip. Siempre pueden haber errores y cada vez que publicamos más, pues habrán eh, algún error. Ah, el informe de HCDNet eh, solamente lo puede eh, eliminar el responsable de unidad productiva. Es el responsable, esto no se puede delegar, desde RUP no se puede delegar, es decir, en, en, nuevamente es eh, el, el director del, del equipo y eh, el adjunto a dirección, el líder clínico. hay dos personas por, por EAP que tienen acceso a RUB para poder hacer esto, no hay más, no hay más. Otro tema importante, otro punto clave de la eliminación de informes y dudas que, que van llegando... ...es que eh, para poderlo eliminar hay que poner los 14 dígitos del CID del usuario. No los 13 que salen en el CAP, sino los 14. Eso también es un error importante. Y que el paciente también tiene que estar asignado a la unidad productiva donde eh, se va donde el rub va a eliminar el informe, es decir, que cada uh, responsable de equipo podrá eliminar informes de pacientes asignados a su equipo, no de otros. Nos permite la aplicación o bien borrar el informe de la publicación o bien cambiarle el zip. hay veces que hay errores, ¿eh? el otro día ah, llegó una consulta del SEM que había dado un informe en un exitus con un zip equivocado, con lo cual había que, obviamente había que eliminarlo y cuanto antes, ¿eh? y tenía que ser el responsable de unidad productiva de ese paciente el que únicamente lo podía eliminar. Bien, eh, ¿cómo buscar el RUP. El pues fácil, hay que ir a la intranet de la MN y eh, buscar dentro de lo que es la intranet de, de la DAT en la parte de aplicaciones. Nos aparecerá el ECADRUB. ¿eh? Es como un ECAD, pero con unas, eh, con unas aplicaciones muy diferentes. ¿eh? Cuando entréis en el Uh, la dirección de LECAD RUP no es otra cosa que la dirección de LECAD añadida la palabra RUP ¿eh? O bien con guión bajo o bien seguido Si no tenéis la oportunidad de, de encontrar la dirección en la intranet Podéis pues, coger la dirección de LECAD y añadirle RUP ¿eh? seguido y os funcionará Una vez entréis está... Uh, pantalla ya es conocida para los que no han utilizado alguna vez el os pues aparece la corrección de informes ¿eh? HCCnet y aquí viene la clave del tema que es que hay que buscar al paciente, en cuanto yo ponga el zip, me aparecerá el nombre del paciente y fijaros que si no es un paciente de la UP dirá que no podemos seguir y aquí acabará nuestra, nuestro intento si Ponemos este zip, no veremos ningún informe, y ¿qué quiere decir? Que falta el último dígito, el 7, ¿eh? y entonces sí que nos aparecen los informes que tienen publicados que tienen publicados en HCN este paciente. Una de las dudas que habían era estas. Ponían el zip, no aparecía nada y no sabían cómo. No, no, no, hay que poner los 14 dígitos. ¿Dónde encontrar los informes que yo podría modificar? Pues... O bien en inteligencia activa hay un icono que pasa de ser percibido, pero son los informes de HCnet. Fijaros en este icono, ¿eh? que aparece esta pantalla que siquiera conocéis. Se puede acceder por, o obvio por el seguimiento clínico compartido, también. Es esta misma pantalla. Y son los informes que hay publicados en HCnet. Lo que no esté aquí no, no lo podré borrar. Es decir, si es un informe que no aparece aquí, no lo podré borrar. No busquéis, ¿eh? que, no, que no se podrá borrar. Porque lo otro son informes que están igual en HC3, que son de otro proveedor, o están en el X portal de otro proveedor. Solamente podremos borrar los que están aquí. Es decir, podemos borrar, por ejemplo, un informe de laboratorio, o un informe de, de, hospital, de alta hospitalaria, o una espirometría, si está cargada a, en informes de HCnet, o una ecografía de la SIR, en fin, cosas que estén en HCNET. Básicamente, ¿cómo buscar los 14 dígitos? Pues podemos buscarlo dentro del ECAP, en la pantalla que nos sale, por defecto, no aparecen 14 dígitos, aparecen 13, tendré que irme a pacientes Dades Personales, y aquí sí que aparece el 14 dígito. O bien, ah, cuando clico sobre el seguimiento clínico, en la pestaña donde pone el nombre, aparecen también los dados, las datos personales, aparecen los 14 dígitos. O bien, la tercera posibilidad sería eh, preguntar en el ECAP administrativo y ellos nos dicen, ya les sale, cuando buscan al paciente, el último dígito esta pantalla es muy sencilla hay que buscar al paciente con todos los dígitos y a partir de aquí ya nos aparecerá una posibilidad de filtrar los informes por centro por fecha o por orden ¿eh? orden de, de ascendente descendente pero en principio tampoco hace falta hacer un filtraje porque los, los informes que nos aparecen no, no pasan normalmente de 10 o 12 con lo cual es fácil buscarlos si ponéis todos los dígitos ya aparecen todo lo que hay en la máquina ¿eh? Una vez lo quiera eliminar, siempre me va a decir, si, lo si no lo he visualizado, que lo visualice para asegurarme que realmente lo que quiero eliminar es el informe en concreto. Una vez está eliminado, ya no hay posibilidad de volverlo a darlo de alta, con lo cual ya es un, un tema que ya uh, sería necesario que fuera desde, desde la base de datos del ECAP. Ya no podríamos hacerlo. Una vez lo eliminemos, es una, una acción que no tiene un retorno fácil. Básicamente era a que suene que existe la posibilidad de poder borrar el, el informe por parte de del de, de, de RUP, ¿eh?